Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. ¿Qué tal estáis? Un cordial saludo cuando ya estamos en primavera. Espero que ayer disfrutaráis del documental sobre la Atlántida, En Busca de la Atlántida, con los compañeros Alejandro Merino, Alba, Espejo y Nelo Salas. Espero que os haya gustado. Y si no lo habéis visto, pues os recomiendo que lo veáis. Bueno, hoy precisamente, el título que hoy vamos a tocar es ¿Cuál es la misión de las élites? Antes de continuar, eh, quería recomendaros que eh, si sois negacionistas de la ciencia, antisistema, anti-ciencia, en fin, tenéis un descontento social y pensáis que todo lo que nos rodea es una matrix y todo esto es mentira, pues no continúéis viendo el vídeo porque quizá puedo herir vuestra sensibilidad. Yo lo anuncio, ¿vale? Porque lo que vamos a decir aquí son verdades que pueden molestar ciertas posturas y ciertas posiciones. Así que buenas noches a todos. Y el título de hoy es ¿Cuál es la misión de las élites? Bien, las élites podemos definirlas como son aquellos poderes políticos, eh, económicos, aquellos poderes que siempre están pues, por encima de los gobiernos, que pueden ser empresas, pueden ser lobbies, pueden ser eh, ideales, pueden ser muchas cosas y que todos juntos eh, pues, forman un poder en la sombra, forma lo que es la élite. Pero, ¿cuál es la misión de estas élites? Nos vamos a remontar un poquito a la historia, porque yo creo que la historia es importante. Si no tenemos eh, como base lo que ha ocurrido en la historia, pues la verdad que eh, es un verdadero problema, sinceramente. Para empezar, podemos decir que en la antigüedad habían gobiernos totalitarios, eh, gobiernos eh, los cuales, eh, pues bueno, eran pues prácticamente feudos reinados, dictaduras, etcétera, etcétera, etcétera. El término dictadura eh, es muy antiguo, no se ha acuñado ahora, sino es muy antiguo y eh, lo que conocemos como democracia, la democracia griega, pues no tiene nada que ver con la democracia que conocemos ahora mismo o la democracia que nos quieren hacer ver que hay, simplemente. Antiguamente se... Eh, se intentaba, por ejemplo, si nos remontamos a la Edad Media, las Cruzadas, por ejemplo, ¿no? a través de la disonancia cognitiva de la creencia del Papa de lo que dice el Papa era correcto y que si ibas a Tierra Santa y bueno, pues allí te liabas con el sable a cortar cabezas, pues claro, eh, tú eh, tus pecados, pues bueno, eran expirados y subías al cielo y tenías una parcela del cielo porque lo había dicho un señor. El Papa, un señor. Este es un ejemplo. Eh, eh, yo creo que es muy válido como ejemplo. Evidentemente yo no quiero dañar a los que creen y son creyentes. Cada uno puede ser creyente a su manera, yo lo soy a la mía, cada uno lo es a su forma. Pero claro, las élites se han dado cuenta de que, oye, eso de empuñar armas, eso ya no, ¿eh? Entonces eh, han inyectado pues, una serie de conceptos en la sociedad los cuales hacen el mismo efecto salvo que no hay bajas humanas. Es decir, la división. La división eh, del ser humano es lo que hace que eh, esas élites siempre estén gobernando. Y esto es impepinable. Muchos hablan de la Matrix y de todas estas cosas. Pero eh, hay que tener en cuenta que el que empuña eh, la Matrix como algo que puede estar ocurriendo, quizá lo que te están inoculando es que pienses que vives en una Matrix. Es quizá que todo lo que te rodea es mentira. Y si nos basamos en el negacionismo, esto tiene unos conceptos muy peligrosos y tienen unos conceptos un tanto enrevesados, que eso puede hacer que la sociedad se desestabilice, nos desestabilicemos nosotros y que esto traiga trágicas consecuencias. Pero, ¿cuál es la misión de las élites? Y otra pregunta que faltaba, que faltaba aquí en el título, ¿quiénes son esas élites? Ya lo hemos dicho que pueden ser poderes fácticos que están en la sombra, empresas, lobbies, etcétera, etcétera, etcétera, que dominan. Pero esas empresas, esos poderes fácticos, esas élites, <coughs> necesitan interlocutores. Porque, a ver, si tú tienes un mandatario, necesitas a alguien que hable y que suelte un virus, ¿eh? que suelte un virus así, y que el virus tú te lo tragues luego está en tu conciencia, tragártelo o no tragártelo. Existen diferentes interlocutores que además utilizan muy bien la retórica, las palabras, saben eh, comunicarse muy bien y constantemente hacen cuestiones sobre la matrix, la ciencia, una serie de conceptos que ahora vais a entender lo que son y de dónde vienen y por dónde vienen. Y yo creo que como sois bastante inteligentes, lo vais a captar a la primera. El negacionismo es el comportamiento humano, ¿eh? el es un comportamiento ¿eh? que se tiene hoy en día. Pues bueno, es, eh, el negacionismo es exhibido por individuos que eligen negar la realidad para evadir una verdad incómoda, es decir, Personas que hayan podido tener un trauma son captados por estas élites porque dicen, tú vas a ser mi interlocutor. Eh, hay una serie de, de autores eh, como Paul Ushí, o eh, que dice que es el rechazo de aceptar una realidad empíricamente verificable. Es en esencia un acto irracional que retiene la validación de una experiencia o evidencia históricas. El autor Michael Specter define como el negacionismo grupal cuando todo un segmento de la sociedad, a menudo luchando contra, con el trauma del cambio, da la espalda a la realidad en favor de una mentira más confortable. Es decir, estos interlocutores, eh, los .com y toda esta gente, pues eh, han tenido un trauma, porque los ha, lo han tenido, lo han tenido, un trauma virulento, muy cercano, muy carnal, y entonces. Acuden al negacionismo. Pero esto está muy bien como elección personal, pero eh, esto lo que hace es aborregar y ser el interlocutor de las élites. Por ejemplo... En ciencia ha sido definido como el rechazo de conceptos básicos aceptados y fuertemente apoyados por la evidencia que forman parte del consejo científico en tal área en favor de las ideas que son radicales y controversiales. Se ha propuesto que sus variadas formas tienen en común el rechazo a la arrolladora evidencia y a la búsqueda de controversia en un intento de negar que exista un consenso. Un ejemplo usual es el creacionismo de la tierra joven y su disputa de la evolución bueno este sería un ejemplo hay más eh, cosas por ejemplo que se niegan el sida el holocausto el cambio climático el consenso científico el calentamiento global eh, se niega todo eso y todo eso ha ocurrido lo sabemos todos eh... <coughs> Algunos defienden pues, eh, todo este tema sosteniendo que el negacionismo de muchas cosas, etcétera, etcétera, es una forma de pseudociencia. Porque están inmersos en la pseudociencia, los negacionistas. Antisistema. El antisistema o movimiento antisistema o grupo antisistema o contrapoder. Se refiere a aquella persona o grupo en personas con una ideología disconforme con el orden político o social establecido que mediante reivindicaciones o acciones tratan de cambiar el statu quo. Y el motivo de todo esto es por, una, por un motivo personal de trastorno. Es decir, tú has sufrido algo muy contundente y ahora yo, para joderlos... Cambio esto. Se dice bueno, que no hay un movimiento antisistema único, ya que la base ideológica de los movimientos antisistema es compleja, amplia y heterogénea, incluyendo corrientes como la antiglobalización, el anticapitalismo y, en general, el inconformismo militante de movimientos cívicos y éticos asociados e incluso a partidos políticos si bien la expresión antisistema carece de significado negativo, en ocasiones los medios de comunicación utilizan el sentido peyorativo para referirse a toda aquella oposición, oposición disidente o subversiva ante el sistema imperante o las actividades que fuera, que, que fuera del mainstream político o social realizan estos. Eh, no es extraño, por tanto, que los medios de comunicación simplifiquen su significado interpretando que existe como movimiento organizado único de carácter violento y radical. De esa manera, bajo el significado del antisistema, se desliza de manera inconsciente el atributo de violento, aunque necesariamente no lo sea. Es decir, que el antisistema se utiliza de forma a veces correcta y a veces errónea y peyorativa, aunque no hace falta que lo sea. Y estas son las características del antisistema. Y tengo aquí, un, hoy he cogido un resfriado, el niño ha venido con un resfriado y lo, lo he cogido yo todo, todo para mí. Continuamos. Anticiencia. Anticiencia es una actitud crítica contra la ciencia y el método científico. Todos podemos tener un, una opinión crítica. Y de hecho la tenemos y es lícito tenerlo. Los anticientíficos, por lo general, objetan al reduccionismo en el que se basa la ciencia y consideran que esta, esta ni es objetiva ni es universal. ¿Os suena? La anticiencia critica, eh, critica la percepción de poder y la influencia de la ciencia y se opone a lo que perciben como una arrogante o cerrada actitud mental entre los científicos. La anticiencia se ha utilizado para referirse tanto a la nueva era y a los movimientos posmodernos asociados, con la izquierda radical y los socialmente conservadores movimientos fundamentalistas relacionados con la derecha política, asociándose con el Islam, etcétera, etcétera, etcétera. La .com. ¿Lo vais pillando? ¿Os suena? Bueno, pues dicho todo esto, no voy a dar una conclusión, porque no la voy a dar. Y os voy a dejar que seáis vosotros los que juzguéis por vosotros mismos de que hay o deja de haber. Y me gustaría que vosotros hicierais un trabajo de reflexión y que no lo haga yo, porque yo tengo mi opinión y al igual que vosotros tenéis la vuestra y yo respeto todo lo que digáis. Pero lo que sí es cierto es que eh, los antisistema, los anti-ciencia, los negacionistas pertenecen claramente a un grupo radical de extrema izquierda, cosa que yo no critico. Cada uno puede tener su opinión política. Pero son interlocutores y os diré una cosa los que se han declarado desde el 2012 que hay vídeos en todos los sitios y en páginas web etcétera etcétera que hablan de la matrix y del antisistema y de las élites y la ciencia nos miente y no se ha subido a la luna y no se ha pasado los cinturones de van allen y no no sé qué y no no sé cuánto bueno cuando en, aquello, en aquel estatus, esas ciertas personas no eran nada, pues bueno, vale, pero al final dejan de ser antisistemas y se han vuelto parte del sistema. Son parte del sistema. Porque además las leyes en España a estos antisistemas los protegen. Con lo cual no les puedes decir absolutamente nada porque hay un lobby montado alrededor de los antisistemas. Con lo cual, cuando te hablen de la Matrix, cuando te hablen de todo lo negacionista que hay, intenta averiguar qué sociedades y qué empresas tienen detrás, si no tienen una o varias propias, porque las tienen. Porque las tienen y son públicas, es decir, están publicadas en, en el registro mercantil y se puede averiguar cómo los .com son empresarios de alto standing y nos venden una película que no es correcta. Esto es un poco eh, para que nos demos cuenta de qué es lo que hay. De qué es lo que hay. Y que una vez que ya tienen el sillón, se vuelven el sistema. Pero a ti te venden que son antisistema. ¿Por qué? Porque son interlocutores de algo que lo que quieren es confundirte y aborregarte y que tú creas todo lo contrario, porque de esa manera lo que van a conseguir es que no tengas opinión, carezcas de voluntad propia y sigas a un líder que tiene mucho carisma y que en realidad te está tomando el pelo. Piénsalo. Podemos citar a muchos, desde, desde Hitler, Mussolini, Stalin, hay muchos que hicieron esto. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo comprobar todo lo que se nos dice sobre todo por una fuente que un medio como puede ser este o puede ser otro donde realmente te están contando una película de hollywood y lo único que van a hacer es quitarte tu voluntad y van a mezclar tu descontento social con tus ciertas carencias porque todos tenemos carencias de algo y si eres una persona que encima te quedas onnubilado con todas estas enseñanzas, puede causar un efecto contraproducente. ¿Cuál es la misión de las élites? Que proliferen estos interlocutores y causen efecto en ti. Sin lugar a dudas, no lo pienses, pero cuestiona todo lo que veas, Sé un alma inquieta. Y sobre todo, los colectivos son muy malos. Los colectivos lo que hacen es quitarte tu libertad individual. Piensa por ti, ten tus creencias y sé tú mismo. Cuidado con dejarse influenciar. Si te dejas influenciar, que sea para bien. Así que chicos, yo creo que esto que os dejo aquí es muy importante. Quiero que penséis, que reflexionéis. Como siempre hago, os mando... Reflexiones constantes, porque así es como todos aprenderemos de todos. <coughs> Otra cosa, eh, mañana tenemos un directo, me podréis ver en el canal Misterios del Mundo con Alba, con Alba Espejo, en su canal Misterios del Mundo y hablaremos de extraterrestres en Egipto. Os gusta el tema, ¿verdad? Pues hablaremos, hablaremos de extraterrestres en Egipto. Así que yo por mi parte eh, creo que he dicho todo lo que tenía que decir. No voy a extender mucho más este directo porque creo que ya tenemos suficiente. Así que un cordial saludo, buenas noches y os dejo esta reflexión. Hasta la próxima.